Para que todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración puedan ser protegidos adecuadamente, es necesario que exista un orden social e internacional que lo haga posible.